Hace escasos días estábamos en Erín, hoy estamos aquí en Sesma, lo que digo, seguimos avanzando en esta apuesta que no es solo de discurso, sino con hechos. Estamos hablando de una inversión de 8 millones de euros que pondrá en regadío aproximadamente dentro de un año alrededor de 1.300 hectáreas, tanto de Sesma, Cárcar y Lodosa y además eh, lo prioritario también 38 kilómetros en lo que tiene que ver con la red de, de infraestructuras de regadío que son lo que llega a las parcelas y luego esto sumado a todo lo que estamos haciendo después de dos años en Tierra Estella estamos hablando si no me equivoco de unas 54.000 eh, hectáreas eh, además se van a poder en funcionamiento unos 54 eh, productos diferentes van a poder eh, plantar y como digo seguimos avanzando en un compromiso que es firme y que se ve con hechos. Gobierno de Navarra.